Buenos días Buenos días, nos vamos a Goldway Nos hemos levantado a las 7 de la mañana Y ahora mismo son las 8 Ya estamos preparados, vestidos y desayunados Y nos vamos Ya llegamos a la oficina donde vamos a alquilar nuestro coche Hemos elegido Eurocar porque era bastante barato y estaba en el centro, así que vamos para adentro y a ver si nos dan nuestro cochecito. Porque, no lo hemos dicho, pero vamos a alquilar un coche para ir a Galway, que nos ha parecido la manera más cómoda. Ya tenemos cochecito. Pequeñito pero matón. ¿Te gusta? Sí. Se parecía bastante al de Malasia. Sí. Bueno, a ver qué tal. Y estamos ya en el coche y a ver si consigo hacer que esto funcione porque se conduce por la izquierda en Irlanda, el coche además es automático igual que ya hicimos en Malasia y no tengo ni idea. ya estamos llegando a nuestra primera parada, Los acantilados de Moer Vamos a ver estos increíbles acantilados Ahora os los enseñamos Y nada, el viajecito muy bien Han sido un poco más de tres horas Y nosotros lo hemos hecho en coche Aunque hay un montón de excursiones desde Dublín Que también te llevan y que seguro que están muy bien Pero queríamos más libertad Sí, es muy agradable poder ver el paisaje Y poder pararte donde quieras Y luego esta tarde veremos el pueblo de Galway y mañana por la mañana pasaremos a visitar el condado de Connemara antes de volver a Dublin y os lo vamos a enseñar todo Ahora que hemos llegado Irene se está preparando Sí porque aquí va a hacer mucho frío mucho mucho frío, la gente viene muy bien preparada nosotros nos hemos puesto sudadera sobre sudadera sobre camiseta Medias y pantalones Y ahora el abrigo Y ahora el abrigo <ríe> Así que vamos a estar guapísimos sí. <ríe> Calentitos, calentitos Aquí hemos dejado el coche Que está el centro de visitantes Te dan algo de información Y te cobran 6 euros por persona Así que vamos para allá Visitar los acantilados de Moer llevaba mucho tiempo en nuestra mente, pero no ha sido hasta que los hemos conocido cuando hemos sido conscientes de la verdadera belleza del lugar. Pensar que estas rocas surgieron hace más de 320 millones de años es simplemente abrumador. ¿Cuánta gente habrá pasado antes por aquí? Caminamos durante horas recorriendo los 8 kilómetros que surcan la costa atlántica a más de 200 metros de altura. Las vistas son inigualables la sensación, indescriptible. Estamos ante uno de esos lugares que escasean en el mundo, que desprenden vida y paz, y que te hacen conectar contigo mismo y con la naturaleza. Divisamos las colonias de aves, las olas rompiendo contra las rocas, y las negras paredes del acantilado. Todo conecta en armonía. Es precioso. Es un largo paseo y es hora de regresar, pero el recuerdo de tan bello lugar perdurará en nuestra memoria. Volveremos. Pues acabamos de llegar a Galway después de un largo viaje, hemos pillado bastante tráfico a la entrada y este hotel es donde nos alojamos, se llama Sliding Rock y tiene muy buena pinta desde fuera. Y esta es nuestra habitación, como veis bastante sencillita, pero para una noche no necesitamos más. Aquí tiene un pequeño mueble y el bañino con su ducha. Estamos en la Plaza Aire, en pleno centro de Galway, y como ahora mismo hace bastante fresquito vamos a dar una vuelta a recorrer el pueblo y a resguardarnos en alguno de sus pubs más populares. Buenos días. Buenos días. Pues ya nos hemos levantado y estamos tomando un delicioso Iris Breakfast en el pub que hay debajo de nuestro hotel. Que no lo habíamos dicho, pero hay un pub súper chulo y con mucho ambiente por las noches. Vamos a ver qué tal está el desayuno. Y luego vamos a dar una vuelta por Galway y nos vamos a explorar el condado de Connemara. Try to fight her 'Cause sometimes, sometimes we just don't know that we can do anything together if we just try. Ooh. And as long as we have our backs. Después de un largo y precioso viaje por carretera, hemos llegado a Kylemore Abbey, la abadía de Kylemore y es un sitio precioso, el paisaje como habéis visto es impresionante y vamos a ver la abadía. Estamos en el interior de Killemore, hogar de las monjas benedictinas que llegaron aquí en 1920 después de que su abadía en Bélgica fuese destruida en la Primera Guerra Mundial. Además, aquí se fundó un internado de renombre y bueno, hemos visto el interior y aunque solamente se puede ver la planta baja y es muy bonita, creemos que no vale mucho la pena. Eso sí, por fuera es espectacular. Ahora vamos a ver el resto de los lugares que ofrece este sitio. Con una deliciosa comida irlandesa nos vamos a despedir de... con Nemara. ¿Te ha gustado? Mucho. La verdad es que es un sitio precioso. Las vistas son increíbles y esta pequeña excursión desde Dublín con el coche de alquiler. Lo peor es la gasolina, que sí que está como a 1,40, o sea, bastante cara, pero... La naturaleza aquí es maravillosa. Sí. Ha merecido sí, la pena venir. Nos ha gustado mucho. A mí los acantilados me fliparon y el paisaje de hoy también. Mucho, muy recomendable. Y Galway, una ciudad que también mola, la verdad. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.